que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego pero de su vanidad, él me mintió, con el corazón destrozado, el rostro mojado, y tan desdichada, quisiera adorarme, mentira todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño. Sin perro te...